Llegamos a migración y está vacío, parece pueblo quieto. Vacío, vacío, vacío. Somos los únicos en migración. Y llegamos a Migración y está vacío, parece puebloquito, vacío, vacío, vacío, somos los únicos en Migración. Ya pasamos Migración, ha sido la más rápida del universo, nos tardamos segundos en pasar Migración, ni siquiera nos voltearon a ver, creo, ya ni siquiera nos preguntaron, ni siquiera nos voltearon a ver. Maris traía, traía su invitación, Maris traía sus documentos, traía su, su, este, sus escrituras de su casa, traía... ¡Ah, qué bonito elevador! que ha sido lo más rápido del mundo la migración más rápida del mundo Sí. estamos en un elevador super nice muy chido muy <risa> ok vamos a continuar salida ya vamos a esperar el camioncito tienes internet ya? hay internet gratis ya llegamos a ver, un estatus rápido para terminar este clip, denos, denos el reporte, este, rápidamente, en el reporte, segundos. El en segundos, es de, bajamos del avión, un avión chiquito, entonces este está muy bien, eh, y está así esa terminal, no sabemos si es por la terminal o en general el aeropuerto esté vacío, pero aquí no había nadie, nadie en migración, es la migración más rápida del mundo que hemos pasado. Eh, nada más armamos nosotros dos no había fila ni nada, entonces todo muy bien, y pues ya vamos a buscar el metro para ir a nuestro Airbnb ¿Hay internet en el sí, bueno Sí, es sí, cierto, lo voy a probar, pero al parecer sí hay internet de todo. Pues bien, ese es el reporte hasta ahora. Llegamos a Madrid. Bye. Sé sí. que no vamos a agarrar el rey, no acabemos, no, pero de. Aquí está miren está bien para los elevadores, sí, así de por meditos. No ah, hay mucho más escaleras, ah, se sube Vamos a intentar comprar nuestros boletos de tren Que vamos a usar mañana Porque no los hemos comprado Aquí hay una estación de Renfe, les contamos si se pudo Pero bueno, llegando Después de eh, venir en el trencito Salen aquí a recoger el equipaje Nosotros no documentamos Así es que nos vamos, nos vamos de filo Nos vamos de filo porque no documentamos y antes de agarrar nuestro este, metro, nos vamos a ir al metro. Eh, vamos a preguntar si podemos comprar los boletos de tren. Porque la idea era llegar a nuestro Airbnb, que está muy cerca de, de la estación de tren. Que mañana nos vamos a ir. Y nos íbamos a, ir a la noche a buscar los boletos de tren. A ver si una no, vez los podemos comprar aquí. Cambio y fuera. Seguimos reportando. Una casa de cambio, por si no. No cambiaron, aquí puedes cambiar Y... Salimos Y ahora sí, oficialmente ya salimos del aeropuerto Y ahora vamos a agarrar el metro Metro y Renfe